En otras informaciones encuentra muerto estudiante de medicina puertorriqueño aquí en San Francisco de Macorís. Un estudiante de medicina de origen puertorriqueño fue hallado muerto este viernes en el apartamento donde residía San Francisco de Macorís. Según narra el fiscal de cargo al caso, dentro de la residencia fueron encontrados dos perros que aparentemente devoraron el cuerpo del estudiante. Uy. Khalil Josué Encarnación Rodríguez fue encontrado. En estado de composición dentro de su residencia ubicada justo al frente de la Universidad Católica Nordestana Donde estudiaba el puertorriqueño Señores, parece que tenía varios días ahí Y los perros acabaron con el cuerpo Vamos a ver lo que dice el magistrado ya Anoche fuimos informados junto con el departamento de homicidio, ADICRIM De que en eso de las 8 de la noche había aparecido un cadáver ya en estado de putrefacción putru en la carretera que da los Aguayo frente a la Universidad Nordestana. Se trata del nombrado Khalil Josué Encarnación Rodríguez y de la nacionalidad eh, puertorriqueña. Aquí hicimos el levantamiento previo con los médicos lejistas, mientras tanto, pero el cadáver estaba en descomposición y dentro del local donde residía en, en, en la parte de estudio. Habían dos perros, los cuales parece que eh, hicieron, eh, eh, lo mordieron, lo desperazaron y está así en ese estado. Estamos, era de los patólogos que vienen en camino para continuar con el proceso de ese caso. Él estudiaba en la universidad donde estaba la medicina y estaba también en el internado, según el decano de, de medicina de la universidad. Hasta ahora es lo que tenemos por el momento. Entonces se presume que los caninos se los comieron los perros. Se presume eso. Ya ahora hay que ver el estudio que le van a hacer los patólogos para su análisis correspondiente referente a eso. ¿Cuáles partes del cuerpo encontraron de? Él? Imagínate, eso es indescriptible porque tuvimos que ponerlo en, en cajas para. Ya casi eran huesos y, y algunas y el mal olor, no nos dejaba trabajar muy, muy, muy a fondo en eso. ¿Se descarta que hayan participado manos criminales? No nos descartamos nada porque todavía no, no hemos podido hacer ningún estudio científico. De eso se trata. Qué lamentable eh, la muerte de este estudiante. Una buena persona, decían los, sí. los conocidos. Eh, un doctor, un joven, parece que estaba enfermo. Eso es algo, vivir solo. Sí. A mí nunca me ha gustado. Sí. Vivir solo es peligroso. Pero no solo Por, vivir solo, sino vivir solo sin ningún tipo de contacto. ¿verdad? O sea, vivir aislado. Pero una cosa es vivir solo, pero que tú tengas un grupo de personas que van a tu casa, ¿verdad? Sí. que tú pueda llamar y otra cosa es vivir aislado prácticamente sin ningún tipo de contacto con la persona solamente a cruzar a la universidad a coger tu clase y eso que era estudiante de medicina ¿eh? o sea, Pero que, re recordemos claro. también el doctor que murió ahí en los maestros eh, eh, también solo fue encontrado muerto sí. al, al otro día el que tiene que, el que tiene solo. problemas de salud tanto depresión de como uh -huh. cualquier cosa no puede vivir solo mira lo no. uh -huh. que hicieron uh -huh. los perros al ver en estado de composición, eso es algo. No, ya desesperado, ya por comida, eso es lo que se entiende. Sí. Eh, no queremos decir que él murió, ¿verdad? Porque estuvo aislado, que era una, un ermitaño, ¿no? Pero es un caso de verdad triste, muy triste, muy triste. El fallecimiento de Carla Josué, eh, Kylie Josué, Calil. Encarnación Rodríguez, fue confirmado por familiares, por la propia Academia de Nuevo Día, Telemundo. Telemundo de PR y por parte de sus familiares. La UNE mediante un comunicado, lamentó el fallecimiento de este joven y envió sus condolencias a sus familiares y amigos por la muerte de Encarnación Rodríguez. Muy lamentable el caso. Es algo lamentable. Nos unimos al dolor que embargue esa familia. Y de la manera, tú entiendes, que encontraron a, a este joven, que era estudiante muy querido, ahí en la UNE Nordestana.